Es una otra forma de, de pasar el día, sobre todo para las personas mayores, que son las que yo como eh, eh, voluntario de Cruz Roja pues me dedico a hacerles que eh, pasen el, el día de distinta manera a lo que utilizan o lo que ellos hacen diariamente. Entonces, lo que yo simplemente aspiro es a que cuando lleguen a su casa, los dolores que ellos tienen normalmente cuando están, casa, cuando están en casa, cuando están solos, pues que este ratito se olviden de ellos y que piensen en otra cosa. Capacidades no diferentes, posibilidades no. infinitas. Uh!